Siete manifiestos dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Siete manifiestos dada. Siete manifiestos dada es un recopilatorio de manifiestos dadaístas, que son siete por cierto. <risas> Yo sé que generalmente solo se conoce uno, solo se conoce el de 1918. Es el más conocido, es el más famoso, el más leído. Pero hay otros. El dadaísmo y cada uno de estos manifiestos son, en realidad, poemas. Su objetivo es hacer una ruptura con el sentido. Que se rompa el sentido común y que todo se salga de su lugar. Es decir, que nada de lo que está escrito en estos manifiestos tiene sentido. Y a su vez, ese es el sentido. <risa> ya sé, es una paradoja. Vamos a irlo analizando. Voy a leer una de las frases que está en el primero de los manifiestos, que simplemente dice... Dada no es locura, ni sabiduría, ni ironía. Mírame, gentil burgués. Esta frase que no tiene sentido directo y que es difícil desentrañarla, vamos a verlo. Lo primero que nos dice es que no se están diciendo locuras, que el dadaísmo no son locuras. Y tiene razón en eso. La ruptura del sentido que hace el dadaísmo no equivale... a no equivale a las palabras de un esquizofrénico. Lo segundo que nos dice la frase es que el dadaísmo no es sabiduría. Y bueno, otra vez tiene razón en ello, porque aunque el dadaísmo es una postura extremadamente intelectual, a veces también es una postura sabia, a pesar de eso, no se está buscando ser sabio. Después Tristan Sara dice, el dadaísmo no es ironía. Y rompe la frase... Y expresa, mírame, gentil burgués. Vaya, estaba diciendo lo que era Dada y de repente corta la frase y dice, mírame. Pero, ¿a quién vamos a, a mirar? ¿Vamos a ver al libro o lo vamos a ver a él? ¿A qué se está refiriendo? No tiene sentido, pero lo hace intencional. Porque es la postura que él está fomentando. Voy a leer otra vez la frase. dice Dada no es locura ni sabiduría ni ironía. Mírame, gentil burgués". Además, ¿qué tiene que ver la primera parte con la segunda parte? No tienen nada que ver. Están fuera de sentido. Cambió radicalmente la dirección del tema. Y no le importa si el lector entiende o no entiende. Y eso es justamente el dadaísmo. Una ruptura del sentido. Otra frase valiosa dentro de los manifiestos dadaístas es la siguiente el psicoanálisis es una enfermedad peligrosa adormece las propensiones antirreales del hombre y sistematiza la burguesía vaya esta es una frase 100% dadaísta totalmente se puede resumir el dadaísmo en esta frase vamos a analizarla el dadaísmo está en contra de todo lo que es real ordinario coherente conservador sistemático siglo en el siglo XX. Uno de los sistemas más ordenadores, por así decirlo, es el psicoanálisis. El psicoanálisis es, bur es burgués porque pone la estabilidad de la conciencia dentro del marco de la materia. Esto que acabo de decir es una frase dadaísta. No se entiende al primer momento y no busca ser entendida al primer momento. Y no necesita tener sentido. De tal modo que no tiene por qué ser verdadera, aunque aparenta tener ciertos grados de intelectualidad, y de realidad, pero como es dadaísta, solo es una apariencia de la que disfruta el escritor en darla, pero a su vez se está burlando también, y luego, por otro lado, no le está importando nada. Tristan Sara está jugando con la mente del lector. Es una frase genial, es una frase polémica, es una frase incoherente, y que si tú le dices, a ver, ¿por qué estás diciendo esto?, Tristan Sara con la mano en la cintura te podrá decir, lo estoy diciendo porque es dada. Yo quisiera que dejaras en los comentarios qué piensas de esta frase. ¿Te es una frase valiosa? ¿Te dice algo? ¿No te dice nada? ¿Te parece ridícula? ¿O te parece una genialidad? El dadaísmo nos está ofreciendo algo muy complejo y difícil de disfrutar a primera vista. Nos está ofreciendo arte sin sentido, pero el sin sentido es su sentido. Esto es justamente lo que lo hace enorme, es lo que lo hace bello, es lo que lo hace inagotable. El sistema del dadaísmo es no tener sistema. Esa es otra frase que está en los manifiestos y es una excelente frase. No tener sistema es un sistema. El dadaísmo no tiene sistema. Y paradójicamente, ese es su sistema. El dadaísmo es rebeldía. El dadaísmo es libertad. El dadaísmo es anarquía, una anarquía muy intelectual donde el que platica o el poeta o el artista es libre de decir lo que quiera decir sin que esté sujeto a tener un sentido. Las imágenes y las pinturas pierden el sentido cuando empiezan a seguir las ideas rebeldes del dadaísmo. Es una anarquía intelectual. En el manifiesto 7 están las instrucciones para hacer un poema dadaísta. Las instrucciones para hacer un poema son tomar un periódico, unas tijeras, recortar todas las palabras del artículo, meterlas en una bolsa, agitar la bolsa y luego sacar los recortes y copiarlos en el orden en que hayan salido. Tristan Sara en el último de sus manifiestos nos pone un ejemplo de cómo quedan estos poemas cuando los perros atraviesan el aire en un diamante como las ideas y el apéndice de las meninges señala la hora de despertar programa el título es mío de a, a la una tanto que le invoca de las visiones de los canta esta ríe sale situación desaparece describe aquella veinticinco danza salve reaparece siguiendo instantes se agita vivir negocios que no prestan una manera palabras vienen esa gente así es un poema dadaísta en una plática me comentaba una escritora conocida mía que el dadaísmo se agota tú puedes leer un poema como el que acabo de leer y lo puedes disfrutar pero tal vez leer cinco poemas así siete ocho nueve te va a terminar por aburrir se te va a ser muy obvio muy sistemático en ese sentido tiene razón, tenía razón esta persona, pero en el otro sentido, en el sentido de que el dadaísmo es la rebeldía total de poder expresar lo que tú quieras sin que lo que estés diciendo tenga coherencia, en ese sentido el dadaísmo es enorme. De hecho no puede ser regulado ni puede ser entendido y tú puedes oscilar entre algo coherente y algo incoherente a tu conveniencia. Cuando haces eso, el dadaísmo es inagotable. Esas son opiniones mías. Yo quisiera en los comentarios que me dejaras tu opinión. ¿El dadaísmo se agota o es inagotable? El primer manifiesto dadaísta se escribe en 1918. A partir de ese momento, el mundo artístico cambia radicalmente. De hecho, sabemos que primero es el dadaísmo y de ahí surge el surrealismo. Una prueba de ello, que es muy muy evidente, son los primeros escritos de salvador dalí los primeros poemas de salvador dalí que están recopilados en este libro que se llama ¿Por qué se ataca a la yoconda en el fondo lo que escribe salvador dalí es más o menos un manifiesto dadaísta o sea que puede verse fácilmente el vínculo entre el dadaísmo y el surrealismo claro en el caso de dalí Conforme va avanzando y conforme va creciendo Dalí como artista, empieza a poner muchos otros elementos, entre ellos la psicología, entre ellos la religión, el misticismo, eh, la filosofía, y bueno. Pero parten, parten del manifiesto dadaísta. Yo les digo, les repito, el primer poema de Salvador Dalí es básicamente un poema dadaísta. Lo otro que les voy a comentar, no sé si les agrade o no les agrade, pero... El manifiesto surrealista, escrito por André Breton, básicamente es una mala copia del manifiesto dadaísta. La idea de buscar una antirrealidad es una idea que está en los manifiestos dadaístas de Tristan Zara. André Breton la adjudica como si fuera suya, pero en realidad no, no. La antirrealidad viene desde el dadaísmo. Por último, quiero hablar de la relación que hay entre el dadaísmo y luego este otro poeta, que yo estoy seguro que ya lo conocerán, Arthur Rimbaud, su libro más famoso es Una temporada en el infierno. Tristan Sara y Arthur Rimbaud tienen similitudes. Ellos son parecidos a la hora de ser rebeldes, en la gran necesidad que tienen de libertad. Claro, Arthur Rimbaud, la libertad que busca es a través de irse a África, a través de perderse en el mundo, a través de extraviar los sentidos, y Tristan Sara busca la libertad solo en el rompimiento del sentido. Arthur Rimbaud es de estos poetas que usa las drogas para la búsqueda de nuevas experiencias, mientras que Tristan Sara, en esto es diferente porque Tristan Sara no busca las drogas. Él, con su sistema sin sistema, le basta para lograr una amplia libertad intelectual. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video. Escríbeme en los comentarios qué fue lo que te pareció más interesante para entablar conversación respecto a ello. Bueno, si quieren que hablemos más de Tristan Sara, por favor, déjenlo en los comentarios. Si les gustó este video, suscríbanse al canal, denle manita arriba.